La persona que presenta síntomas, primero tiene que identificar qué síntomas debe percibir para consultar. Con respecto a los síntomas del COVID, estamos hablando de fiebre o elevación de la temperatura corporal por encima de los 37.5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, malestar general, dolor corporal, pérdida de los sentidos, del olfato y del gusto, que son dos datos característicos y casi diagnósticos de acuerdo a los protocolos de COVID. Uno ni bien empieza a sentirse mal, no es que aparecen todas las cosas juntas, sino donde empieza a percibir que algo en su cuerpo está cambiando, debe consultar inmediatamente. Tenemos que tener en claro que la aparición de los síntomas es progresivo. No es que aparece todo simultáneo, todo junto. Uno puede sentirse mal, sentir dolores musculares, a las pocas horas presentar febrícula o dolor de garganta, o tos, o pérdida del gusto o pérdida del olfato. Esto es en forma progresiva y se da en el curso de lo que llamamos fecha de inicio de síntomas. Esto significa el día cero donde comienzan los síntomas van a aparecer en forma progresiva. Y también tener presente que podemos tener síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos.